Entrevista a Adolfo Lozano, director de la Oficina de transferencia y Datos Abiertos de la Universidad de Extremadura. ¿En qué consiste el proyecto que habéis realizado para el portal de investigación de la UNEX? Bueno, el portal de investigación de la Universidad de Extremadura se ha lanzado aproximadamente hace un año con la idea de recoger de forma automática toda la información científica y de transferencia de los investigadores de nuestra, de nuestra universidad. Pero el proyecto de datos abiertos de la UBEX lleva más de siete años y hemos querido desde el principio eh, tener un portal de datos de calidad eh, eh, con el máximo nivel de reutilización y donde se aplicase los estándares internacionales. Aunque supuso bueno, un esfuerzo publicar todos los datasets usando esquemas ontológicos, en RDF y enlazando los recursos, a medio plazo, en los beneficios de organizar así la información nos da un, un gran potencial para poder extraer y manejar la información para múltiples propósitos. ¿Cómo se abordó el desarrollo de esta iniciativa y qué dificultades os encontrasteis? Bueno, uno de los primeros pasos para configurar un portal, siguiendo los estándares de datos enlazados, es definir esquemas ontológicos con los términos más adecuados para representar bueno, las clases, atributos y las relaciones que van a configurar los datasets. Y además es una práctica que continúa conforme se van incorporando nuevos conjuntos de datos. Bueno, con estos esquemas, y quizás es la parte más complicada, eh, se debe recopilar los datos que están dispersos en diferentes servicios de la universidad y que además están en múltiples formatos. Hay que comprender su estructura, su significado, bueno, y luego coordinar la forma de poder acceder a ellos de forma periódica para, la, para las actualizaciones. En nuestro caso, hemos desarrollado escribe específicos para recoger datos de diferentes formatos, desde distintos servicios de la Universidad de Extremadura, como el servicio de informática, el servicio de transferencia o de servidores externos de publicaciones, y que luego se transforman en representación RDF. En este sentido es fundamental contar en el equipo con ingenieros informáticos especializados en representación semántica y con conocimiento de RDF y SPARQL. Pero además, desde luego, se debe involucrar al personal de diferentes servicios de la, de la universidad para coordinar este mantenimiento de la, de la información. ¿Cuál ha sido el impacto de la iniciativa? Bueno, mirando el tipo de consultas que se hacen al portal, vemos que muchos investigadores utilizan el portal como punto de recogida de datos que usan para elaborar su currículum vitae. Además, sabemos que las empresas que necesitan algún desarrollo específico, pues utilizan nuestros buscadores para obtener la línea de trabajo de, de nuestros investigadores. Eh, pero por otro lado, es frecuente que algunos usuarios nos pidan consultas específicas a los datos del portal. Y, y curiosamente, muchos casos, en muchos casos son los propios servicios de la universidad los que nos suministran los datos, los que nos piden listados o gráficos donde se enlacen y crucen con otros con otro datasets del portal. Como ejemplo de uso, bueno, se puede mencionar que los documentos Word de las 137 comisiones de calidad de los títulos se generan automáticamente, incluido gráfico de evolución anual, listado, etcétera, mediante consultas al portal Open Data. Esto ha permitido ahorrar decenas de horas de trabajo en conjunto a los miembros de, esta, de estas comisiones. Otro ejemplo reciente que hemos terminado este año ha sido la memoria anual de investigación, que se ha generado también automáticamente mediante consultas Spark. Estamos hablando de, de más de 1.500 páginas, donde se expone toda la producción científica de transferencia de la Universidad de Extremadura, agrupada por institutos, eh, grupos de investigación, centros y departamentos.